En una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había nueve en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó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 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, i n y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre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 say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 Rugir, rugir, rugir Escucha al león Rugir, rugir, rugir Escucha a, león rugir, rugir, rugir. a la lechuza Ulular, ulular Escucha a la lechuza Ulular, ulular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 Sí, vamos al zoológico.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 Como.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 Pero pacientemente, pacientemente, pacientemente espero pacientemente hasta que María apareció. Estoy el otro, no Diddle, diddle, dumpling me mi yo.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 Y en amarillo, amarillo, la Z zoológico, zoológico. Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen. Sí, sí. Oso Teddy. Oso Teddy, oso Teddy, da la vuelta. Oso Teddy, oso Teddy, toca. Al te di, oso te di, salta alto, oso te toca el cielo, oso te inclínate. Oso te toca tus dedos, so te oso te apaga la luz, oso te di buenas noches. Y y, y ya canté el ABC, cantarás conmigo la próxima vez. en Londres. Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla.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 Yo